Un giorno, cari amigo, está Pablo. El giorno de hoy, el... ¿qué cosa faccio? Voy a hacer seis ejercicios para alimentar el sodo, la gamba y el glute. Arias, lo que está arribando, el estado que medio de hacer de estos ejercicios. ¿sí? para ver la figura, en espiallas, no, no solo por la parte estética, Anche por la salud. El giorno de hoy, por con este peso, guarda. Esta convenciones de agua de 2 litros. Tú a casa puedes prender uno de un litro o o de chico o de meso litro, mira cómo va, lo importante, ayúngelo un peso, un peso voy a meter, el, con el ta, ta, ta, el tapete, eh, que, que está arribando el estate parece que solo hoy llego Milano como que, que, esta nube, no lo hace a vender y uno viene ok, para estos ejercicios, ¿sí? que voy a hacer, voy a utilizar el método Tabata vamos a elaborar 50 segundos con 12 segundos y recupero a casa lo puedes hacer con 30 segundos, lo puedes modificar, aunque un minuto, aunque dos minutos. Yo te lo repito una volta. Tu a casa lo repite dos vueltas. Mira comando. Por lo que tú me dé el máximo, 100%. Yo espero que tú hagas este... Allenamiento, estos ejercicios, fin a la fin. Mira comando. <risas> adiós, adiós, adiós, vamos a... Vamos a con un poquito de... de movilidad, guarda, son una guarda. Movimiento, círculo, círculo, torno indietro, torno indietro, eccolo, così, ta, ta, me muevo, me muevo el posto, me muevo, me muevo, la energía, abro, me enchiudo. Oiga, hay estos ejercicios para la gamba y el glúteo sodo, utilizando este peso, guarda. Ah, oiga, pesa, pesa, pesa, pero yo sé que tú lo puedes hacer adesso sta arrivando il sole ok perfetto perfetto apro faccio così di nuovo un pochino ok cambio ai ai ai come piace l'estate ok perfetto perfetto non trovo mi, mi, mi eh, il timer dove lo metto lo metto lo metto ok vamos a iniziare preparate preparate continua così Ok, ok, vamos a iniciar, y como he dicho prima, podete guardar todos los ejercicios. 50 segundos con 12 segundos y recupero. Vamos a hacerlo lentamente, nos concentramos, y, piano piano logramos nuestros objetivos, porque debemos dar en espiagas, debemos estar siempre fuerte y Sodi, Todo sodo, guarda, ta, ta, ta. Ok, ahora impuesto mi, mi timer y se va. 4, 3, nuestro primo ejercicio, guarda. Vale. Nuestro primo, prendo, la prendo, yo. Va. Nuevamente, aterra. La, la prendo. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Tra. Ok. Lentamente, Fíjate en fondo, fíjate en fondo. Vale, la prendo, la prendo. Tra. Echendo, echendo, echendo. Tra. piano piano porque la no Okay. A tierra. Aterra. Va. Su aterra perfecto esquina directa. de vista el consenso continua perfecto Tra. perfecto oye oh, yeah. oh, cuando soy fuerte tú no okay. esquina de vista salgo la apoyo aterra la alzo aterra la alzo aterra la alzo perfecto nuestro primo ejercicio el no nuestro segundo vamos a a squat, squat, squat, 4 lo de lado lo ¿vale? facto de lado la prendo lentamente Uno, 3 4 al 4 4 lento, 4 me, me concentro. Coleto la gamba sola. ¿Dónde jugaré pues? ¿Estás en alto? ¿Estás alto? ¿Estás en alto? ay ay ay ay ay ay nuestro próximo vamos a elaborar la parte interna interna vamos a abrir grande grande grande grande grande grande vale bueno uno corto sube Así. lento que el binocchio no supere la punta de tu pie lentamente lento lento lento Abra. Prendela como tu puedes prender una de un litro y medio, un litro y como la empiezo yo. Lento, lento, lento. Oye, a esta sanzaras me vuelven a devorar. Ok, pues yo continuo. Lento, lento, lento. Mantente, mantente, mantente, mantente, mantente, mantente, mantente, mantente. Sí, concentra. Ok, perfecto Uf. Ay, ay, ay. Nuestra gamba. Adesso. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a fare a fondo. Indietro. La prendo. Para. Prendo la vía En dietro. Uno. Cambio, cambio, cambio. Due. Vale, so tres. Tres continuos. Uno. Due. Tres. apoya a terra. Uno, dos, tres, cinco, solamente uno. Uno, cambio. Ok, tres, tres, tres. Uno, dos, tres, cambio, cambio. Uno, dos, tres, una, cinco. Uno. Ok, Perfecto. a ver nuestro próximo glute ponte glute ponte cuesta en el cuesta en el mandalo 4 grande, 1 2 3 4, lentamente 5 Seis. 7 8 9 10 mi fermo 1 2 3 4 5 contraigo mi addomi 6 7 8 9 10 adesso normale 1 2 3 4. Ok, <ríe> perfecto, perfecto. Y por último, andiamo a hacer esto al muro, al muro. Yo lo faccio, yo lo faccio al árbol, porque no tengo dove importar. Por último, guarda, a la stessa misura la espalda. Dirijo, espina me concentro, 50 segundos, lentamente. Ay, ay, ay, así, peso positivo comando si ancora no te sirves registrado trato este canal suscríbete a eso después de dejar un comentario, pablo ponle un ejercicio più tosto più fácil lo fachamos cualquier con concilio todo a eso para saludar A toda la gente que nos guarda italia germania españa USA y mi país colombia mira comando ay ay ay esta gamba con estas piernas se siente se siente inician a tremar un poquito no pero tú seis fuerte, mira comando tú repite los dos vueltas tres vueltas así, pa' efecto respiro profundo oh allá vamos vitalizando seis fuertes vos arriba de él cosí tres minutos <risas> en más jajaja todo daño ay qué bello, que bello que hayamos hemos finito <risas> mira comando si ancora no te has inscrito inscríbete a eso de cuore pablo